Hoy, qué es lo que le quería comentar? Una analogía muy buena para que ustedes tengan en cuenta a la hora de trabajar y de ofrecer valor a los clientes del aire acondicionado. Vamos con, el, eh, con la situación: imagínate que vas al dentista, te sientas en el sillón del dentista, viene el dentista, te abre la boca, te mira diez, eh, un minuto y te dice. Oye, mira, aquí te tienes que soltar mil dólares porque hay que arreglarte esto, esto y esto. Y tú dices, oye, pero así, si no, sin conocerte de nada, así me sueltas que tengo que poner 10.000. Esto no funciona así. El dentista lo que hace primero es eh, ofrecerte una sesión gratuita para que vayas a hacerte un blanqueo de dientes o curarte una carie pequeñita, algún tema menor que le, que le produzca muy poquito coste para que tú te acerques a él, lo conozcas, entre en contacto, veas que es un buen profesional y a partir de ahí inicia la relación, el vínculo con el, con el médico odontólogo y a partir de ahí el, el odontólogo te va ofreciendo diferentes soluciones a los problemas que van surgiendo. Nosotros más o menos tenemos que hacer lo mismo en tema de aire acondicionado. Hoy tenemos la posibilidad de, a través de las redes sociales, con un dólar, haciendo unas publicaciones online, podemos tener un alcance de llegar hasta mil personas de tu comunidad, por ejemplo, con tu oferta de valor, con tu oferta de servicio, de instalación o reparación de aire acondicionado. Es decir, que con poco dinero podemos llegar a muchísima gente que vea lo que nosotros podemos hacer por ellos. Por lo tanto, nosotros en un primer anuncio lo que podemos ofrecer es una, eh, un servicio de eh, reparación o de mantenimiento gratuito a los clientes que nos lo requieran. Con esto lo que vamos a obtener es un contacto, de una persona que nos llama para que nos acerquemos a ver qué es lo que pasa y empezar una relación de confianza con un nuevo cliente. ¿Qué es lo que nos va a dar de comer a futuro? Porque igual nosotros hacemos una reparación menor, que no nos cuesta nada, pero luego esta persona necesita montar otro aparato en otra habitación, en otro lugar de la casa y ya nos conoce, sabe que somos buenos, limpios, este, que tenemos un... un una, una profesionalidad muy alta y nos vuelve a llamar ya para seguir trabajando. Si esto lo no multiplicamos por cientos de personas de nuestra comunidad, nunca nos va a faltar el trabajo. Esto es lo que yo les recomiendo. Es decir, hacemos una propuesta de valor gratuita que nos, que nos suponga muy poquito coste a nosotros, pero que nos va a dar mucha rentabilidad en el futuro. ¿vale? Lo mismo que el dentista, que primero te hace un blanqueamiento que no vale nada y luego te hace unos implantes que valen 1.000, 2.000, 3.000 dólares. Este es el consejo de hoy, espero que les guste y que cualquier consulta que quieran me la hagan en los comentarios, me manden mensaje o lo que necesiten.